Bueno, hola, mi nombre es Martín y Para los que me conocen Soy Martín Para los que no me conocen Sigo siendo Martín eh, Bueno Hoy voy a hacer un video sobre el Pokémon Rojo Fuego Creo que es, o el verde hoja El verde hoja en Lo que voy a tratar de emular El equipo de uno de los personajes principales Si no el principal Del Pokémon Special del Manga Voy a hacer su equipo igual o aunque sea voy a intentar Lo cual es triste porque tengo que empezar con Volvazor Y bueno, Volvazor es una mierda Pero se, se puede manejar Después de un par de veces de ganarte el juego, como que ya te lo acordás Así que se hace todo más fácil, me importa tener tienes a Volvazor, de la Charmander Y no sé, voy a ver cómo me va Uf, tenía que ser macho, no pasa nada, no voy a reiniciar la partida para que me salga macho, ya está. Eh, a ver qué tiene. Ah, es serio, buenísimo. Tiene un ataque especial en comparación a la es muy débil, pero eventualmente va a ser fuerte, así que no importa. Un balazo a nivel 80 es copado. él va a tener que ser uno de los últimos en evolucionar el Poliwag me va a costar mucho en conseguir porque no hay Pokémon Sagua hasta como la primera o segunda caña y falta un montón para la primera o segunda caña así que... otra vez perdí normalmente no pierdo Lo voy a ganar la segunda vez que peleamos pero me sigue ganando en la primera pelea porque me olvidé de usar las pociones y bueno, ya fue le gano después cuando sea nivel 10 y listo. Todo mundo feliz. Odio al Ratata, por cierto. Es como el vidus de la primera generación. Es una vergüenza para todos. Te quieren hacer creer que es fuerte poniendo que puede aprender casi cualquier ataque, pero Six también, así que con eso te digo todo. Eh, veamos. No es como que es Mewtwo tampoco. Ratata. Tienen Martín, una dura fuerte, punto. ahí. No me gusta ninguno de los primeros Pokémon que aparece. Detesto a Pikachu, que es uno de los Pokémon principales de Red. Pero, qué sé yo, lo tengo que capturar para que el equipo quede bien. ¿Cierto? Así que oh, vamos a hacerlo. Todo como tiene que ser hecho. Dios es débil. No, Vuelva a ser el débil. Dios es fuerte, creó la tierra en 7 días. No que crean, Dios, pero igual. Es un gran logro. Es su único logro. Uh, a través de la historia la cagó más veces que Cristina en sus 4 años. 6 de... años de trabajo. Así que no se puede hacer nada. Vamos a. Hasta nivel 10. Cuando esté nivel 10, ya. Poder estar tranquilo y no entrenar más durante todo el juego, mentira, pero es lindo creer, es lindo soñar. Ahora ven a ver las Pokédex. Este viejo verde que me invita a su laboratorio a ver sus pokebolas. Y quedó ahí en todo solo. Se supone que tendría que ir a buscar el mapa, pero es innecesario en un punto el mapa porque ya me sé todo el juego de memoria. Así que no necesito el mapa. Ok, eh, no se va a escuchar muy bien mi voz, porque mi micrófono es una mierda Me gusta mucho decir malas palabras, perdón para todos aquellos que tengan problemas con las malas palabras Y bueno, vamos a entrenar Le ganamos a este tipito Y ya está. Voy a tratar de limpiar mi vocabulario un poco así No... Lo pueden ver los nenes en el público No que haya mucho público, pero igual eh, Y ahora lo que tengo que hacer es ir el. mínimo nueve, diez no sé si voy a ganarlo tan fácil como lo gané la última vez, pero no se sé grabó el sonido la última vez, así que ahí tenía un problema. Si les gano con nivel 9, me voy a sentir un dios, porque sería uno de los niveles más bajos. Le gané en 8 una vez, pero tenía más ataque más ataque normal que este Volvazor Choto que estoy usando ahora. Uy, perdón. Este Volvazor Trucho, este es usando Trucho es una... No, no creo bien la palabra Solía capturar manquis y después me di cuenta que evolucionaba a nivel 28 y en este juego ya que nivel 28 es un largo viaje así que dejé de capturar manquis porque es un trabajo que no me quiero tomar por un bicho que no es tan fuerte tampoco prefiero a macho macho también evoluciona en 28 pero si haces un intercambio tenés un macho nivel tenés un machamp nivel 50 y machamp es casi invencible como el Hulk de este juego... Eh, ¿Qué sé yo? Los intercambios siempre terminan siendo mejores en cierto punto que cualquier otro Pokémon que evoluciona normal. Son como los que usan piedras. Y son mejores al principio. Pero un, un Butterfly nivel 100... Definitivamente le gana el Machamp nivel 100. Por bastante. Creo. No lo he hecho, pero yo soy especial. Eh... No, no soy especial. Sabía que si iba con nivel bajo me iba a ganar. Tendría que haberlo aleviado más. No es muy complicado el juego. El tema es que me tocó uno que tiene muy poco ataque, así que placaje no hace nada casi. Y ahora que tengo látigo cepa va a ser más fácil, pero tampoco va a ser todo color de rosas. vamos eh, pegarme la caja hasta que se muera o usar el unido para que no me saque tanta vida cuando me pega pero la caja me gusta más porque el unido me parece uno de los trajes más inútiles de este juego más o menos Bueno, me saca dos y le recupero tres creo que tengo un negocio acá eh... por ahí recupero no no llevo a recuperar toda la vida por poquito pero ya estoy en nivel 11 otra vez. se revoluciona en 16, así que no se me está haciendo muy difícil esta partida. Eh, ya empecé mal, porque me tomó 7 minutos, lo cual algo que me toma hacer 4 en, con otros Pokémon. Pero, qué no, no sé yo sigo, elegí, si hacía Blue y elegía Squirtle, Green iba a tener a Volvazor. A y no tiene sentido para nada que Green tenga Volvazor, porque Green siempre tiene a Charmander. Podría estar jugando al amarillo Que si elijo a real puedo tener a los tres iniciales Y es mucho más... Fácil Porque nadie te gana casi son, los, los iniciales son como los legendarios Hay uno en cada juego Pero... Todo el, mundo se vuelve, y todo, todo el mundo se vuelve loco con ellos Pero no les dan tanto crédito como los legendarios Porque no tienen tanto ataque especial O defensa o... Cosas que los legendarios sí tienen porque los legendarios están diseñados específicamente para ser más fuerte que un Pokémon normal Ahora El problema con los metapods es que... Yo podría ganar una liga Pokémon con 6 metapods en el 100, podría Porque metapod tiene una defensa muy alta y es, aunque sea más rápido que Magikarp, lo cual es algo Pero... No es muy fuerte Si tengo que elegir siempre elijo a Vidri. Cuando evoluciona, sí, pero al principio como que no lo puedes usar a Metapod. En cambio, Whittle, por ejemplo, evoluciona en Kakuna. Kakuna tiene... Eh, picotazo venenoso, aunque sea. Metapod no. Metapod solo tiene placaje, y tiene tan poco ataque que el placaje se vuelve innecesario. Con un equipo de Kakunas te puedes ganar de 100 de hierba, con un equipo de Met